de este taller es revisar, como lo dice en el anuncio del taller, revisar preguntas tipos para el examen de fundamentos de Scrum. Bueno, ya saben de mí. Bueno, acá tienen todo el proceso de, de lo que repasamos la clase anterior, no desde que viene el Product Backlog, que es un artefacto, luego viene el sprint Planning, luego las reuniones de Daily Scrum, que son diarias, que son 15 minutos diarios, de preferencia en la mañana. Luego viene el sprint Review, que es revisar el incremento o el pase de producción que vamos a realizar del producto, la retrospectiva, donde re realizamos un análisis de lo que hicimos bien y qué cosas deberíamos corregir para el siguiente sprint ¿no? y qué actividades quedaron pendientes y por qué motivos y eso vuelve a, a retroalimentar el sprint planning ¿no? bueno se trata ahora de repasar preguntas justo de vamos a dar un recuento de todo lo que es el proceso de scrum y otras preguntas tipo para el examen de fundamentos vamos con la primera pregunta y la idea es que me puedan responder con los micrófonos abiertos sí sí pueden estar con micrófonos abiertos Gracias. Si sí quede bien la respuesta ya A ver vamos con la primera. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la retrospectiva son verdaderas? Seleccione tres opciones. La primera opción es, ¿la seguridad es importante para esta reunión? ¿Ustedes qué creen? Beatriz, no ¿Sí? veo tu pantalla con las preguntas. Veo... Ah, yeah. Zoom. No. Creo que está la ventana de Zoom, pero no está la de las preguntas. A ver. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, ya. ya. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, está bien. Ya, ya. A ver, la primera pregunta era, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la retrospectiva son verdaderas? Seleccione tres opciones. La primera opción es, ¿la seguridad es importante para esta reunión? La segunda opción, esta reunión, tenemos que elegir tres. ¿Esta reunión tiene duración de 15 minutos? ¿Esta reunión del equipo este, se discute el proceso y se decide de qué manera lo harán? El equipo debe proponer una acción concreta y específica en la que todos puedan participar. A ver, ¿cuáles elegirían ustedes? A, C y D, pero la A no estoy tan segura. La B corresponde a Scrum, eh, al Scrum a, Meeting, así sí, que A, y a C y, a, y D. ¿Por qué creen que se necesita seguridad? Porque, bueno, como es justamente una retrospectiva, yo necesito haber hecho un previo análisis de qué cosas voy a mejorar y qué cosas hice bien, ¿no? Para ir ya en un plano más seguro, qué, qué temas voy a llevar a discutir dentro de la retrospectiva, ¿no? No voy a ir con dudas, creo que no hicimos bien, ¿no? No, no quedaría muy bien tener una reunión y ir y decir, creo, ...que deberíamos mejorar o que no, creo que no hicimos bien, ¿no? Sino ir con la seguridad import, ¿no? que es debida a la reunión y decir, bueno, esto hicimos mal, ¿por qué motivos? Llevar con un sustento, ¿no? Por eso. Entonces, las respuestas acá serían la A, la C y la D. ¿De acuerdo? ¿No? Y acá justo les he puesto, esta este ppt se la voy a entregar, entonces también le he hecho un resumen... Un recuento, ¿no? De dónde, en qué parte de la guía encuentran la respuesta. Para que lo revisen después. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Para realizar adopción, ¿Scrum percibe solo un evento formal en la reunión diaria? No, falso. ¿Por qué creen que es falso? Porque hay más de, de un evento. Uh -huh. Ahí tenemos el de la planificación. Claro. En Justo en adopción tenemos todos los eventos, ¿no? Que es planificación del sprint, el scrum diario... No, el del Scrum, la revisión del Sprint, que es el Sprint Review y la retrospectiva del Sprint. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta. Los usuarios de Scrum deben inspeccionar con frecuencia los artefactos y avanzar hacia la meta, hacia una meta del Sprint para detectar variaciones indeseadas. ¿Qué creen? ¿Debemos inspeccionar como usuarios de Scrum la frecuencia de los artefactos y avanzar hacia la meta del sprint? Yo diría que sí, ¿no? Porque acá justamente en la guía dicen ¿no? que el, el justo deberíamos inspeccionar, ¿no? Los usuarios deberían inspeccionar los artefactos, llevar, ver la manera de cómo lo estamos llevando correctamente, ¿no? Y que no tenga este, variaciones, ¿no? Disculpa, Bea, ¿y cómo sí. sería esa inspección? ¿Alguna herramienta o es basado en... Sí, hay herramientas que nos pueden ayudar a hacer esa inspección, pero el, fundamentalmente que nos va a ayudar a hacer eso, por eso es el maestro de Scrum, ¿no? Este Scrum Master tiene muy bien este fijado los conocimientos. Entonces con él nos guiamos para poder hacer una inspección de cómo estamos llevando todo esto, ¿no? Los artefactos. Sí. Y es el único uh, responsable que puede hacer la inspección el scrum master. No, el scrum master lo hace en compañía del equipo, ¿eh? por eso acá dice los usuarios de scrum. Todos, este, se supone que en las reuniones de daily también, este, revisamos, no, en la retrospectiva revisamos también si justamente hemos hecho bien los artefactos, en, en qué hemos fallado, no. En las cuestiones ya de scrum por sí, de por sí, no. Del proceso de Scrum. Ya, listo, gracias. Uh -huh. A ver, cuatro. ¿El Scrum Master lidera y guía la organización en la adopción de Scrum? Verdadero, ¿no es cierto? Sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. verdadero. Bueno, acá está justo en la guía dice, no lidera la organización en la adopción de Scrum. Claro, porque él es el maestro del Scrum, conoce, es el que conoce del, del tema. ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuáles de las siguientes opciones resumen las características de un Product Backlog? A, ¿Ah, una lista estática, completa y detallada de todo lo que será construido en el próximo año. ¿Se realiza regularmente como prioridades y comprenden los cambios? ¿Es propiedad del Scrum Master quien se encarga de su mantenimiento? ¿Cuál creen que es? La B. La B. La B. Claro, porque se actualiza regularmente, ¿no? No es propiedad del Scrum Master, sino del Product Owner. Y tiene que ser un artefacto vivo. no Nunca está completo, nunca está estático. Perfecto. Bueno, acá también les he puesto lo que es para que lo repasen. Yeah. La sexta pregunta, ¿cuándo debería ocurrir la estimación en Scrum? A ver, seleccione la mejor respuesta. En la planificación del sprint, en el refinamiento del backlog, en el Scrum diario. En la reunión de planificación del proyecto, ¿el cuál creen? La planificación del sprint. Sí, la. A. La. ¿Ah? ¿Seguro? No. Ojo que el scrum, el sprint viene a ser el corazón del scrum, ¿no es cierto? Sí. Pero scrum, ¿desde dónde viene? ¿Cuál es el primer artefacto que tocamos el en el backlog? Ahí es donde empieza, empezamos. Okay. Uh -huh. Ah, refinamiento del backlog. Exacto. ¿En el backlog o en el refinamiento del backlog? Ahí es donde empieza todo el, todo el tema. Porque ahí empiezan a nacer las historias de usuario, todo lo que vamos, ¿no? Y, y, y fijándonos en el gráfico de procesos de Scrum, comenzamos con el artefacto del backlog, el refinamiento. Vea, yeah. uh -huh. okay. disculpa. ¿Y cuál es sí. la, la relación entre el spring y, y las historias? A ver, porque yo saco is, una historia de usuario y esa historia en el spring las voy a desmenuzar en actividades, en tareas propiamente dichas para desarrollar esas historias de usuario. Esa es la relación. Sí. Ya en el Spring Backlog ya van las, las tareas que voy a desarrollar como equipo. Y también las voy a ir voy este, reflejando cómo voy a ir avanzando en el tablero, ¿no? De Cama. Okay. Sí, gracias. Ok. Yeah. En el pregunta 7, ¿cuál de los siguientes es importante en todos los proyectos Scrum? La ver, La, la autoorganización. Organización. No, no, no. De maneras. Perfecto. Claro. El día del Scrum Master es guiar el equipo de desarrollo a que sea autoorganizado y multifuncional. ¿no? La idea es que ellos mismos ¿no? ya conozcan ¿no? los temas y ellos mismos se vayan autogestionando. Perfecto. Pregunta 8. ¿Cuál reunión de Scrum se enfoca en obtener retroalimentación del producto? por los usuarios y otros interesados. Elija la mejor respuesta. Retrospectiva. ¿Refinamiento? Retrospectiva. Refinamiento, sprint demo, retrospectiva. revisión de sprint, retrospectiva del sprint. Retrospectiva. Retrospectiva del sprint. Revisión del sprint. Edición del sprint o retrospectiva del sprint. Porque dice retroalimentación del producto. No dice, del, no dice de los... ¿Me entienden? Retrospectiva del sprint es del trabajo que yo hago como equipo. Pero si estamos hablando de retroalimentación del producto, ahí del producto ya hablamos ya de entregable, ¿no es cierto? Entonces sería revisión, ¿no? Ahí está, revisión del la sprint y ahí les pongo la, para que lo vean. Donde dice inspeccionar el incremento, ¿no? A ver. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la definición DOM? Que es entregado, no terminado. La definición don es lo mismo que los criterios de aceptación de los elementos sobre la definición de don deben estar bajo control del equipo y esta definición de no debe estar bajo control del equipo el dueño del producto dicta al equipo lo que debe tener como definición de, de don o terminado la definición del don se aplica a todas las tareas que se que realiza el equipo al cual creen ustedes Claro. No, no. Claro. Claro. Y acá está la respuesta, ¿no? A medida que los equipos de Scrum maduran, ¿no? Se espera que la definición determinado donde se amplíe, ¿no? Los criterios que sean de mayor este, que los conozcan más los criterios de aceptación el, el equipo de Scrum, ¿no? eso Y el equipo es el que decide, ¿no? Si ya está terminado. A ver, la número 10. ¿Cuáles son los siguientes eventos? Este es fácil. ¿Cuáles son los siguientes eventos en el Scrum? Planificación, ya. retrospectiva, reunión diaria y revisión. Planificación. Mm retrospectiva. Sí. Reunión diaria. Menos la. A. Menos la, A, exacto, mm. porque planificación no. Sí, ah, me la uh -huh, sí. No, en vez de planificación que tenemos un sprint planning, tenemos el backlog que nos, nos ayuda son este, eventos y artefactos que nos ayuda pero planificación como tal no no existe, ¿no? Como evento. Mm. Sería Retrospectiva, reunión diaria, perdón, el evento, ojo, ojo que el refinamiento es un artefacto. También ahí puede, puede que falle, ¿no? El, como eventos tenemos, a ver, retrospectiva tenemos, ¿no? La reunión diaria, el sprint planning, la revisión del sprint. Ya, el refinamiento, ¿no? Entonces tenemos el sprint, el sprint planning, el daily Scrum, el sprint review y el sprint retrospective. Estos son los eventos. Ya no hay planning y tampoco hay este, el tema de, eh, que les puse acá, refinamiento. El refinamiento vendría a ser un artefacto. Scrum, este es fácil. Scrum es ligero, yo diría que las tres, ¿no? Ligero, simple de entender y difícil de dominar, porque acá lo vamos a dominar en la práctica. ¿No? Acá está él, según la guía de Scrum. Pregunta número 12. Scrum se basa en la teoría de restricciones, verdadero o falso. ¿Qué crees? ¿Verdadero? Falso. ¿Falso? ¿Por qué falso? Teoría del proceso empírico. Claro. ¿Restricciones a cuál va? Claro, porque es un proceso empírico, ¿no? Empirismo. No, no está, no es que se limita, ¿no? Aquí está la respuesta. A ver, la 13. A ver, este es para completar esta frase constituye el Spring Backlog y se estima a menudo en horas. Las historias, Spring Backlog, ¿eh? historias, casos de usuario, características o las tareas. Las tareas. Las tareas, ¿no? Exacto. Acá está. Claro, lo que, la idea del sprint Backlog es que después que vengan ahí este, la historia de usuario que viene del Product Backlog, y ahí yo pongo las tareas que voy a desarrollar, todo el trabajo que voy a desarrollar con el equipo, ¿no? Perfecto. A ver, 14. La reunión de planificación del sprint tiene como máximo de duración 8 horas para un, mes, para un sprint de un mes. La reunión de planificación del sprint tiene un máximo de duración de ocho horas. ¿Qué tal? Bueno, un mes, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? A ver, verdadero, ¿no? Acá dice la planificación del sprint, ¿no? Tiene como máximo duración de ocho horas para un sprint de un mes. Ya, es, es proporcional. A ver, la pregunta 15. Es un gráfico. En, un gráfico es una representación gráfica del trabajo que, se, que queda por hacer en el proyecto frente al tiempo. Es un gráfico que representa el trabajo que queda por hacer en un proyecto frente al tiempo. ¿Cuál creen que es? Bar down. Uh -huh. down. Back down. Ajá. Uh -huh. Claro, este, este gráfico es muy utilizado, ¿no? Para poder ver qué trabajo vamos a ir, cómo lo vamos a ir desarrollando en el proceso de... De scrum no es una práctica no donde el eje x es el tiempo en días de duración del sprint y el eje y es la cantidad de trabajo ¿no? comprometidos con el cliente durante el sprint y acá tienen el ejemplo la siguiente pregunta 16 cuál de las siguientes afirmaciones sobre un sprint es verdadero un sprint es un periodo de tiempo de una a cuatro semanas. Un sprint continúa hasta que el equipo haya entregado todo el trabajo que se ha comprometido. Después de un sprint, un equipo debe tomar un descanso para ponerse al día con su trabajo administrativo. ¿Cuál creen? La A. Sería la A. La A. Exacto. La a. Acá, pues, dice, no, pero la a, que tiene por lo menos una, un tiempo de un mes, ¿no? De una a cuatro semanas. Ese sería el estimado, ¿no? El rango. Perfecto. La 17. Durante la revisión del sprint, el proyecto se evaluará en contra de la... La revisión del sprint, el proyecto se evaluará en contra de la... De la meta del sprint. Otra respuesta. Planificación. Planificación. Acá tiene la respuesta. Durante la planificación del sprint, el equipo Scrum también define el objetivo del sprint. ¿no? Porque dicen la respuesta se evalúa contra. Entonces evalúo ¿no? la revisión contra la planificación que yo he hecho. Perfecto. A ver, la 18. ¿La planificación del sprint es una reunión de un día dividido en dos sesiones de cuatro horas? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque debería ser una duración de ocho horas, ¿no? Y no hay que dividirlo, sino ahí en ese mismo, o es ocho y ya, terminamos. Perfecto. A 19, ¿qué temas deben ser discutidos en la revisión del sprint o el sprint review? El proceso, el código de prácticas, la revisión de un sprint, todo lo anterior. El resultado de un sprint. Todo lo anterior. El resultado de un sprint. No, acá se fijan. acá tienen, ¿no? De la es, ¿no? Para poder ver el incremento, ¿no? A ver, la 20. ¿Qué concepto no se define en el marco de trabajo Scrum? La C. Claro. Sí. Project Manager. Uy. <risa> <risa> no este no, este, este de acá este señor, este project manager es PMI ¿no? el otro sí uh -huh. ok a ver, 21 el equipo de Scrum está formado por un producto, dice y el equipo de desarrollo y el Scrum Master ¿verdadero o falso? verdadero ¿Qué falta uh -huh. el PO? falso falso porque dice por un producto, ¿no? imagínense por el product owner. Por un, uh -huh. Sí, así es, te ponen preguntitas como ¿En esas para preguntas? Que, Sí. Uh -huh. Para que caigas, eh. Que si no lo lees bien, ah, viste product owner, el producto. ¿no? producto falso, Perfecto, acá está, ¿no? Product owner es master y el equipo Al finalizar la planificación, el equipo de desarrollo no debería ser capaz, mira, lean Viena, no debería ser capaz de planificar, de, perdón, no debería ser capaz de explicar al dueño del producto y al Scrum Master cómo pretende trabajar como un equipo autoorganizado para lograr el objetivo del sprint y crear el incremento esperado. A ver. Falso. Falso, ¿no? Debería ser capaz. Debería ser capaz. Hay veces también uno lee muy rápido con los nervios. ¡Ah! No pille el no. Perfecto. Acá está la explicación que está en la guía. A ver, vamos por esta. Él es el responsable del proceso de Scrum de facilitar y proteger el equipo del ruido exterior. ¿Quién crees? Scrum Master. Exacto. Ese es el que protege al equipo del Product Owner. También el Product Owner quiere presionar y no, es un momentito, señor. El que decide acá cuánto se va a demorar y usted también ha llegado al consenso, ¿no? Y el que tiene que hacer eso es el Scrum Master. A ver, ¿cuáles opciones son definidas como eventos principales del marco de trabajo de Scrum? le hemos visto anteriormente, sino que la pregunta está un poquito, ¿no? Sí, el sprint planning, el sprint retrospective, el sprint review y el daily scrum. También le ponen así no, Meeting, ¿no? como para hacerte, hacerte pisar ahí el palito. ¿Ya? A ver. SCRAN es el marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. ¿Verdadero Estadero. o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Como les expliqué en, en la sesión anterior, ¿no? justo todo este framework donde me va a fijar según la tipología de proyecto en donde puedo ubicar mi proyecto y justo en, en estos proyectos que son complejos, siempre las metodologías ágiles son las que brillan, ¿no? Perfecto. A ver, 26. ¿Cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de la finalización del sprint anterior? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Perfecto. Acá está. Justo, ¿no? Que dice que justo si bien finaliza uno, empieza el otro. Perfecto. ¿Qué define al marco de trabajo Scrum? Seleccione las que aplique. Roles y reglas, guías documentales, artefactos y eventos. Ahí sí. Artefactos Exacto. y eventos. Sí, artefactos y eventos. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes no es un rol de Scrum? Agile Project Manager. A ver. ¿Eh? Perfecto. Agile Project Management. No tiene nada que ver el proyecto Management. Perfecto. A ver. El corazón de Scrum es el Spring, que puede definirse como un bloque de tiempo, ¿no? De un mes o menos, durante el cual se crea un incremento de producto terminado, utilizable y potencialmente desplegable, ¿no? Verdadero. Esto es verdadero. verdadero. Perfecto. ¿Cuál reunión define el inicio del sprint? Estamos hablando del sprint, no del scrum, del la planificación. ¿Eh? Del sprint, perfecto. A ver, otra. ¿Cuáles de los siguientes roles constituyen un rol propuesto para el marco de trabajo de scrum? ¿Administrador de sistemas? ¿Tester de software? ¿Desarrollador de Scrum? ¿Equipo? Equipo. Exacto. Equipo. Eso es. Equipo. A ver, la siguiente. Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum. Lo vimos anteriormente, ¿no? Y es el proceso hacia el objetivo para detectar variaciones indeseadas. Verdadero. Verdadero. Verdader. Perfecto. A ver. ¿Cuántos principios forman la base del manifiesto ágil para el desarrollo de software? Cuatro. Cuatro. ¿Quién habla? ¿Quién nada más? Manifiesto ágil para el desarrollo de software. 12. 12, sí. Aquí están. Aquí están los 12 principios para el, lo que es el desarrollo de software. Lo, cuando se los pase ahí lo, lo leen con detenimiento. Vamos a la siguiente. ¿Un sprint puede ser cancelado antes de que el tiempo del sprint haya terminado? Verdadero. Verdadero. Verdadero, exacto. Justo acá hablamos de la cancelación del sprint. ¿Por qué? 35. El término de desarrollo ágil es introducido por primera vez en... El término de desarrollo ágil es introducido por primera vez en... A ¿ah? un apéndice llamado Principios de Gestión de Proyectos. El manifiesto ágil, las mejoras de procesos Link y el marco de referencia Scrum. El manifiesto, manifiesto ágil. ¿El manifiesto ágil, perfecto. Y acá justo habla, ¿no? Que el manifiesto del Agile Software, ¿no? Ahí es donde se puso. Acá. <risa> se me fue el dedo, ya. A ver. Scrum emplea un enfoque interactivo e incremental para optimizar la presibilidad y controlar el riesgo. Presibilidad y controlar el riesgo, esto es verdadero. Porque es interactivo, ¿no? Incremental. Y la idea que cuando yo voy entregando de manera este, incremental, también el producto bajo el riesgo. Imagínense cuando entregaba antes con, con el cronograma todo completo, ¿no? De, de seis o un año, tengo más riesgos de, de que pueda fallar ¿no? mi desarrollo o que no sea lo esperado. Y ahí un un montón de riesgos. A ver, 37. Scrum puede definirse como un esfuerzo de colaboración que involucra a desarrolladores y clientes en un dial, en un diálogo en curso, ¿sí no? Porque involucra más al a los stakeholders, ¿no? Al estar el product owner presente, involucra, ¿no? A los desarrolladores como que ven más de cerca también al entregar también valor incremental y al res, al hacer este la revisión, ¿no? del, del del producto. También los tengo a ellos, ¿no? Presentes. 38. ¿Cuál sistema proporciona el marco de trabajo evolutivo para la mejora de procesos incrementales? Kanban, AIL, Service Management. ¿Cuáles los siguientes sistemas AIL? ¿no? Perfecto. 39. Scrum no es un proceso o técnica para la construcción de productos. A ver. Alto. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? Ah, dice no. No. Sí, ahí no, <risa> no cuidadito que, no se no que se emocionen, que se emocionen y no vean ese no. ¿eh? Tienen que y verlo. hay ¿eh? que leer dos, tres Exacto, veces. Exacto, sí. Respiren profundo y concéntrense. No vayan nerviosos porque si no hay y ahí dice Scrum no es un proceso justo y está en la guía a ver, vamos a la 40 y a la última a ver él es el responsable de la entrega del producto potencialmente desplegable al final de cada sprint el equipo de desarrollo el equipo el equipo de desarrollo, el equipo. El equipo de desarrollo. El equipo Scrum, ¿no? Ahí un poquito yo diría el equipo Scrum vendría a ser todos, ¿no? Mm, sí, pero yo recuerdo en la guía que decía uh -huh. que todos eran responsables. de Entonces el, de ahí sería el equipo Scrum. Mm. ¿No? Responsable de futuro. Sí, ahí creo que yo, yo fallé. No, sería todos, pues, exacto. Sí, tienes razón, porque el equipo Scrum están todos: el equipo de desarrollo, el product owner, ¿no? Perfecto. Bueno, y este taller nació como una iniciativa de que Certipro está justo, acaba de poner de manera gratuita este, el examen ¿no? de fundamentos de, de Scrum. Y acá justo he puesto la opción donde tienen que ir. Justo está en opción COVID. Y acá, la tercera es la que está en español. no Y acá explican por qué lo pusieron de, de oferta. Acá van a ver ustedes que tiene una contraseña. Acá le dan la bienvenida. Acá tiene una contraseña que lo pueden ingresar. Esta contraseña la ingresan aquí justo en el casillero. Esta contraseña que dice COVID-19 no support, lo ponen acá dan continuar ponen acá sus datos nombre apellido dirección país ponen iniciar prueba y les va a salir esto no que tiene un número de 40 preguntas tiene un límite de tiempo de una hora y debe acabarse en una sola sesión no no puedes guardar y después más tarde no sino que ahí mismo terminas Preguntas por página, ¿no? Le permite, claro, te permite volver hacia atrás y cambiar las respuestas, ¿sí? Si no estás seguro de alguna, puedes volver a revisarla. No se permite terminar sin haber constatado to contestado todas, ¿no? Y cada una de las preguntas y la nota para aprobación es el 60%. ¿No? Igual nuevamente te dice... 40 preguntas, 24 preguntas correctas, ¿no? Para pasar que es el 60% duración de una hora y auto supervisado. Una vez que pases el examen, te van a dar, ¿no? Congratulation. Y te van a posar esto, ¿no? Felicitaciones por haber aprobado el examen, ¿no? Y lo puedes publicar en tu... Te van a pedir que no, que lo publiques en tu LinkedIn o descargue el certificado. Eso es, y acá tienen, así van a obtener su Ya. A ver, ¿tienen algunas preguntas? ¿Lo podemos hacer ahora contigo? Ah, mentira. <risa> la, la idea es que les pase el PDF... Bueno, ya. Y si tienen alguna duda, también me pueden escribir, mandarme un correo y escribirme a mi WhatsApp, ¿ya? Yo estaría así. ¿Hay una fecha límite para el examen? Creo que dice, no. Dice, dice il ilimitado, pero igual no se confíen. Yo prefiero dar de una, no procrastinen. Lean de una vez y lo dan. Por favor. Buenas noches. Soy Tatiana. Una consulta. Sí. Eh, el certificado es importante, pero yo, por ejemplo, si quisiera empezar ya como que a usarlo, eh, digamos así, como continuamente, permanentemente, ¿cómo podría empezar? ¿A, a través de qué tipo de proyectos? Entiendo que sería un proyecto ah, pequeño, como para ir entrenándome. Sí, en, un, en tu trabajo cuando veas un proyecto donde no, o sea, no tiene un cronograma y el cronograma como que no va, no encaja para ese tipo de proyecto, porque es un proyecto, por decirte, ¿no?, complejo, de transformación digital, ¿no?, hay que dar un ejemplo, de una aplicación, página web, ¿no?, este, proyectos que no tienen un cronograma o que es muy, ¿cómo te podría decir?, que no, no o sea, no sabes ni los desarrollos que van a venir, por, no tienes muy bien definido porque también el usuario no lo tiene muy claro, ¿ya? En ese tipo de proyectos aplica muy bien Scrum perfecto ya es cuestión de ahí juntar a la gente exacto que, la y explicarles de... exacto y explicarles por qué scrum y cuando van a ver que van a tener este valor o incremento y pasa esa producción de manera continua y sobre esos pasa esa producción o esa entrega de producto van a poder verlo ahí les va a encantar lo van a, lo van a comprar ¿Ya? Porque no se van a tener que esperar seis meses a un año para probar, sino que también esa es la forma como ir, ir entregándole. ¿no? Peque, pro, proyectos también pequeños que le puedes poner. Uh -huh. Y por ejemplo, yo, eh, digamos, eh, tengo un contratista que sé que al final se encarga de desarrollar, por ejemplo, un, un aplicativo o un dispositivo móvil uh -huh. ¿no? de mi proyecto. Tengo este contratista que es el que, digamos, va a hacer toda la parte técnica y yo me dedico a hacer la especificación y a, a, a revisar que al final el aplicativo le sirva a mi usuario que está en otra área. Ya. ¿Este contratista es parte del equipo Scrum? Sí, porque él te va a entregar el desarrollo. Tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, un equipo para, en el, tu, en el proyecto de Scrum, puedes hacer poner un agente que lo haga el QA otra uh -huh. que se dedique por dar algo de los datos, los datos que van a ir dentro de la aplicación, porque van a, ¿no? va a haber temas de data. Uno que vea que la infraestructura o todas las cosas que necesita el proyecto esté ahí, en la mesa de Scrum. ¿Me entiendes? Sí. Viene el producto en incremento y ustedes hacen todo el, el, según el Product Backlog que le define el usuario también, que es el, el usuario que viene de la empresa, sus deseos, ¿no? Y eso uh -huh. va alineado con el desarrollo. Es como que el desarrollador, en vez de tenerlo en la mesa ágil, prácticamente es como que lo tienen de manera invisible, ¿no? Pero ustedes también como pro, probando y ver los datos y que todo lo, lo, que, lo que conforma, cómo va a albergar ese, ese producto, también tiene que estar de manera de Scrum, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, gracias. Gracias. Okay. Y es algo que yo apliqué en un proyecto, no porque venían desarrollos de España y cuando los llamaban no me decían este, claramente lo que me iban a entregar. Me decían, sí, te vamos a entregar tal cosa que era lo que el cliente me había pedido en su baglo. Entonces dije, aquí como no tenemos cronograma y, es, necesitan, y nos va a ir entregando de a poco desde España, pues acá es. Scrum. Y teníamos un, en el equipo de Scrum teníamos uno que hacía parametrización, migración de datos, pruebas, y personas de arquitectura. Entonces iban llegando los, los proyectos, el proyecto de manera incremental, nosotros íbamos desarrollando IPAD y entregándonos de manera incremental. Perfecto, gracias. creo que ya estamos. Bueno, si tienen alguna consulta, porque sé que van a estudiar y pronto me van a decir, vea, ya me certifiqué, porque ese es el objetivo. Yo me voy a sentir uf, feliz. Así que ya saben, cualquier consulta que tengan, conforme van leyendo la guía, me tienen para que yo las pueda solucionar. Ve una Muchas consulta. Gracias, el refinamiento. Sí. Una consulta, vea. El refinamiento se puede realizar antes en el, la lista del de, product backlog. Y también se puede realizar después. Claro. Es un, el refinamiento es constante. ¿Qué momento? constante. Es constante. Ah, es constante. Sí. Porque pueden salir cositas que yo, yo definí mi sprint. Y justo digo, no, voy a, voy a poner mejor esto en el, en el backlog, porque no lo voy a desarrollar en mi sprint, sino ya en el próximo. Y también van a venir refinamientos por parte de los stakeholders, van a decir, este, conforme también vayan probando el producto, van a decir, ¿sabes qué? Ingresame esta cosita, este detalle, ¿no? Oh, yeah. Es para que sea, sí, es un artefacto que ayuda a que sea más dinámico el producto backlog. Ah ya, y eso depende cuánto tiempo, depende cuánto tiempo debería realizarse un refinamiento. No eso es eso es constante, ¿eh? sí es constante es este el, el product owner, olvídate lo, lo, no es tiene que estar yo diría un product owner exclusivo para un un producto, no algo porque va a recibir conforme vamos desarrollando el sprint, conforme va, vayamos entregando incremento. Uh -huh y los stakeholders también se les ocurran cosas vamos a ir incrementando ese producto este vamos a hacer refinamientos y también vamos a ir incrementando el producto backlog no de manera constante oh, ah yeah. ya refinamiento mm -hmm. lo ya yeah. eso es. uh -huh, gracias uh -huh. okay. bueno creo que terminamos no <ríe> Entonces, ¿se podría dar ya nomás el examen? Sí, sí, lo puedes dar. Está ahí listo. Sí, pero hay otro también, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, hay varios. Hay varios. Hay, varios. hay de eh, scrum. hay otros, Hay otros que también, depende, ¿no? Ahí ustedes me escriben y yo les puedo ayudar. Para ver cómo ingresar a dar el examen de fundamentos. Y si se animan de Scrum también. Y si quisiéramos convertirnos en Scrum Master, ¿qué certificado nos recomiendas? Este, este de este primero de fundamentos, luego uh -huh. el developer y luego viene el Scrum Master. no Basta con el Scrum Master o este y ya lo importante es llevarlo a la práctica. ¿no? Claro. Sí. Yeah, gracias. Porque conozco chicos que son Scrum Master y no se han certificado, ahí hay uno que otro. <risa> ya, ya de ahí, bueno, ya ahorita creo que ya están, ¿no? Pero algunos que me han dicho que no, yo no, no tengo certificación. Por ahí encuentras. Pero son casos excepcionales, ¿no? De gente que en realidad misma, la misma trabajo los ha llevado a que tengan ese rol. ¿Mm? Bueno, cualquier consulta, duda, me preguntan, por favor. ¿Sí? A mi correo. Ya, gracias, Beatriz. Muchas okay. gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Uh -huh. Muchas gracias. Sí. Gracias, Beatriz. Gracias, sí, Beatriz. Beatriz. Este, les que con... mañana también tenemos un... Sí, sí. ...un web Sí, de ciberseguridad. Los pasos importantes para para ciberseguridad. Así es. Y la otra semana va a exponer aquí nuestra querida ponente. De <ríe> sí, sí de les ponente. voy a enseñar la técnica del link Coffee para poder mejorar sus refinamientos, sus reuniones de Product Backlog, Spring, Back, Spring Planning, son este, ¿no? para poder usar la técnica del link Coffee. Y lo vamos a hacer de manera remota. Perfecto. ¿Y cuándo las inscripciones, cuándo empiezan o ya están puestas en…? Eh, en... Todavía no. Va, okay. Vamos a… ya ya, ya, llené hoy día mi… Es, es una mi primicia. Uh -huh. Sí, es una primicia para <risa> usted. confirmar, Beatriz, por sus <risa> tiempos, ¿no? Sí. Es para el primero. La fecha sí está uh -huh. confirmada, ¿no, Beatriz? El primero sí. de julio, uh -huh. ¿ya? Sí. Eh, sí, a las siete. Pero las inscripciones recién las vamos a hacer luego de esta mitad de mañana, la web online uh -huh. de mañana, para no confundir, ¿no? Ya estamos uh -huh. en, esa, en ese proceso. Estén Rosa, atentos, pero no separen fecha para el primero, el de, primero julio. de julio. Rosa, ¿y el, ¿y el de mañana la inscripción ya estaba, estaba puesta, no? Sí, todavía sí, está. Ya está, uh -huh. ya está. Sí, ya está. Todavía, Todavía sí, porque mañana sí ya se cierran las inscripciones okay. sí, y ya no, ya no va a haber chance de entrar. Listo. Gracias, Gracias. chicos. Gracias. Besitos, descansen. Una pregunta, ¿dónde nos podemos inscribir? Dijeron que a mí me invitó un amigo, ah, sí. la verdad. Ah, nos... para lo de, lo de WIT, en WIT Perú, ¿no? Rosa. Para... Sí, hay, a ver, ahora les comparto la publicidad, chicas, a ver, las que tuvieran listo el link para las inscripciones de mañana, te refieres, ¿no? Eh, sí. sí, las de mañana y las del primero de julio también, las dos, por favor. Sí, las del primero de julio todavía, todavía porque estamos ah, primero gente. cerrando el, el wido Online de mañana, porque es continuo, ¿no? Y después, este, sí, ya ya les vamos compartiendo. Denle like a nuestra fanpage, arroba with Peru. Así estamos en todas las redes, siempre hacemos la difusión de, de todas estas actividades que tenemos. Tratamos siempre de hacerlo de manera gratuita para, porque el, el conocimiento se comparte. ¿De dónde, de dónde te han invitado? ¿Cómo de te enteraste de.? La paz en realidad es Luis, ah, está, está también, está también en, en. Sí, está, está, trabajamos juntos en, en software. Oh, Qué gusto. Chévere. Qué gusto. Estamos siendo internacionales. Sí. Qué gusto. Unidos en el confinamiento. Y por, y por internet.